¿Qué tal? Muy buenas tardes con nuestros espectadores. Gracias por estar en esta transmisión especial que estamos desarrollando en Inmobiliaria y ANCOSUR sobre nuestro proyecto de la residencial de los jardines de Pilcomayo. Vamos a hablar con nuestro ingeniero a cargo, el ingeniero Luis Basualdo, quien está representando a ANCOSUR y quien nos va a hablar acerca de nuestro proyecto. Muy buenas tardes, Luis. Gracias por estar con nosotros. Por favor, para las personas que no conozcan dónde está ubicado nuestro proyecto, localízanos, ubícanos, ¿dónde estamos? Muy bien, muchas gracias Guillermo por esta entrevista. Nos encontramos en el corazón del distrito de picomayo Exactamente para todas las personas en la avenida Coronel Parra y el girón Alfonso Ugarte. En esa intersección, Guillermo, a unos 20 metros va a encontrar usted un tremendo letrero de de Pilcomayo. Luis, estamos hablando de una residencial súper exclusiva que se encuentra en el centro de la ciudad, en el centro del distrito de Pilcomayo. Por ello, muchas de las familias requieren de saber cuáles son los beneficios con los que podrán contar dentro de nuestra residencial. Si van a poder tener acceso a agua o luz, qué es lo que van a poder disfrutar las familias residentes de este proyecto. Dentro de la conceptualización, desde un inicio, Inicia inmobiliaria Mobiliaria y Anco Sur decidieron trabajar un proyecto diferente, un proyecto 100% equipado, por lo cual esta urbanización va a contar con servicios de factibilidad de energía eléctrica, agua y desagüe y también de instalaciones de telecomunicaciones. Asimismo, el equipamiento urbano Guillermo va a contar con veredas, luminarias, jardines, pórtico de ingreso. Ya lo importante mencionar es que este proyecto solamente va a albergar a 13 familias, por lo cual sí podemos decir y considerar que es un proyecto exclusivo para vivir diferente. Como es una residencial, bueno, pues no la capacidad de familias al interior debe ser limitada y por ello también las familias que se encuentren dentro de nuestro proyecto podrán tener acceso a las diferentes instituciones, servicios que se encuentran alrededor de donde está realizándose ya nuestro residencial de los jardines de Pilcomayo, que van a poder a, a tener las familias acceso a distintos restaurantes, instituciones, coméntanos de ellos por favor Luis. Algo que es muy importante, siempre recomiendo a la gran mayoría de clientes que para poder escoger una vivienda, un departamento y en este caso un lote urbanizado, deben tener en cuenta dos factores. El primero es la ubicación estratégica, la ubicación que te interconecta con la ciudad. A un minuto tenemos el mercado central de Fricomayo. A un minuto y medio, tan solamente una media cuadra, tenemos el espacio de recreación, que son parques, un parque que está en la misma avenida. Todo el tema de restaurantes, grifos, hay mucho acceso. Entonces, este proyecto está muy bien ubicado. Y lo segundo que recomiendo también a todos los clientes es que ellos puedan escoger un lugar que sea exclusivo, con seguridad, que cuente con todo el equipamiento urbano y servicios básicos. Si usted cumple esas dos características y desea vivir de manera diferente en una zona muy exclusiva, este proyecto es para ti. Además de ello, Luis, también se habla mucho de la expansión, de la urbanización de todo el distrito de Pilcomayos. Por ello, que también se están abriendo nuevas instituciones, nuevas... Eh, Entidades bancarias cercanas a nuestro gran proyecto de la residencial de los Jardines claro. de Pilcomayo. Además de ello, Luis, por favor, dando un poco más a detalles técnicos, coméntanos, ¿cuántos eh, metraje, cuál es el metraje de todos los lotes que tenemos? ¿Desde cuánto hasta cuánto podrán disfrutar las familias? Perfecto. Nosotros como empresa constructora, como una empresa que también genera proyectos de vivienda y edificios, hemos conceptualizado que los metrajes, el área útil es desde 73 metros cuadrados, con lo cual tú puedes construir un primer, segundo nivel con cochera. Es más, nosotros también como empresa estamos a disposición para que podamos ayudarte con el diseño. 73 metros cuadrados, 78 hasta 130 metros cuadrados para que tú puedas tener opciones de diseño, puedas tener la casa que tú deseas. Nosotros como empresa podemos asesorarte en el tema de diseño, en el tema de los trámites que son necesarios. Pero de por sí, tener un lote en esta urbanización es iniciar con pie derecho el sueño de la casa propia. Eso es importantísimo. La ubicación, los tamaños, los detalles para poder iniciar, para que las familias que nos ven puedan tener su lote. Además de ello, Luis, también estamos hablando de que por esta transmisión, usted si se comunica con nosotros, con nuestros asesores, podrá tener descuentos, promociones especiales. Claro. Consúltenos a través de nuestras redes sociales. Pregunte a través de la caja de comentarios abajo para que pueda tener acceso a toda la información correspondiente. Además de poder programar también una cita guiada aquí en nuestro propio proyecto con nuestros asesores de venta. Por último Luis, por favor, números de contacto. ¿Dónde está ubicado nuestro proyecto exactamente para que las personas también puedan visitarnos? Muy bien, gracias por la entrevista. Quiero hacer la invitación a todas las familias de Pilcomayo, de Huancayo, de alrededores a que puedan ser parte de los 13 propietarios. Ya tenemos algunos lotes vendidos, algunos lotes están separados y eso es señal de que este proyecto está calando en las personas por todos los servicios, equipamiento y ventajas que tiene. Los números para que tú puedas contactarte son los siguientes. Toma ahí un lápiz, un papel, el 912-429-549. Asimismo, el 973-972-549. 370. Llama esos números para que nuestras asesoras puedan pactar una cita presencial y puedas ver con tus propios ojos la calidad y garantía. Asimismo, si hablamos de garantía, vamos a entregarte una propiedad con habilitación urbana que comprende una memoria descriptiva, asimismo planos de ubicación y localización para que tus trámites legales en registros sean más rápidos. Todos nuestros asesores están capacitados en temas financieros, en temas administrativos, en temas legales, así es que te invito para que tú seas parte de este proyecto. Muchas gracias Luis, gracias también a nuestros espectadores, a aquellos que se han mantenido durante nuestra transmisión, esa transmisión especial por primera vez realizada juntamente a ANCOSUR e INICIA. Inmobiliaria. Muchas gracias, nos estaremos viendo en otra transmisión presentando más proyectos para usted, para su familia, para que pueda desarrollar desde ya su hogar o algún emprendimiento que quiera ser realidad. Muchas gracias por estar con nosotros.